Hola, bienvenidos a nuestro curso Business Intelligence BI Sesión 01 Soy el maestro Luis Granados Academia Power BI El poder de los datos Business Intelligence Bienvenido El día de hoy hablaremos sobre qué es Business Intelligence BI Es el proceso de convertir datos en conocimiento y por lo tanto en saber tomar las decisiones adecuadas para generar el mayor valor al negocio es decir lo que hace business intelligence analiza procesa interpreta datos estos datos los transforma en conocimiento en información por medio de un informe o un dashboard o reporte y al transformarlo lo convierte en la toma de decisiones ayuda, apoya a tomar decisiones empresariales de manera racional y objetiva y eso va a aumentar el valor de nuestro negocio eso es lo que hace Business Intelligence procesa datos, se convierte en información esta información se transforma en conocimiento este conocimiento nos ayuda y nos permite tomar decisiones correctas adecuadas de manera racional y objetiva basada en datos, y por lo tanto el valor de nuestro negocio aumentará. Te invitamos a la certificación de Power BI, el poder de los datos, duración 20 horas, por parte del maestro Luis Granados y la academia Power BI. Gracias por tu atención, nos vemos a la próxima. Hasta luego.